muestras de los pacientes, kits de, para iniciar otro tipo de, de estudios. La clínica deportiva de nuestra universidad atiende a los deportistas zacatecanos en sus tratamientos de rehabilitación. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Paulina Estudio Murillo, egresada de Medicina General de la UAS, con la especialidad de medicina de la actividad física y el deporte. Actualmente me encuentro laborando en la clínica deportiva que está ubicada en la unidad deportiva norte perteneciente a la Universidad Autónoma de Zacatecas. El desempeño que yo realizo en esta clínica es netamente deportivo hacia los atletas. Ahora sí que cualquier atleta universitario que desee y necesite la atención llega aquí a la clínica, es valorado por un médico general. El médico general nos da una pauta, comienza el tratamiento y si es necesario me lo deriva para poder realizar la evaluación. Una vez que llega a este departamento que es de Terapia Física y Rehabilitación, yo lo evalúo, se le da un diagnóstico, si es necesario se le piden estudios de imagen para poder corroborar el mismo diagnóstico y se deriva al área de fisioterapia. Con los fisioterapeutas ahora sí que se da todo el seguimiento. Una vez que se realiza la indicación, ellos llevan todo el abordaje completo del de, de atleta y del deportista para poder después readaptarlo nuevamente a su deporte y que regrese a la actividad del mismo sin ningún problema alguno o complicación. La verdad es que esta clínica tiene una gran importancia y relevancia ya que los deportistas a veces no se atienden oportunamente la lesión y en ocasiones por no salir de campo, por no salir de cancha, mejor se aguanta la molestia y la molestia y eso nos puede llevar a una complicación más grave. Incluso a lo mejor si es una pequeña tensión muscular, una distensión, esto nos ocasiona un desgarro ya sea de músculo, tendón o ligamento y ahora sí, entra la parte en el cual quizá iban a descansar como una semana, 15 días máximo, este tiempo se recorre hasta 6, 8, 10 semanas. Si es que no ingresan o no es necesario que ingresen a quirófano, y ahora sí que el tiempo de la cirugía pues es mayor. Aquí también contamos con el servicio, bueno, se deriva al área de traumatología que en determinado momento, si nosotros lo creemos oportuno, se le habla a nuestro traumatólogo, él nos hace la evaluación, nos da alguna indicación específica, nos da luz verde para continuar, ahora sí que dice no, ¿requiere cirugía? Pues ya se le da el abordaje y el tratamiento. Actualmente laboramos en un horario de, bueno, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, en ese horario escurrido y siempre se va a contar con atención. Eh, también se están valorando, bueno, aparte de los deportistas universitarios, a la población universitaria en general, como que van relacionados con el deporte, como algún profesor, como algún, este, ahora sí que está relacionado con los equipos y a ellos también se les brinda la atención para poder llevar pues un adecuado completo y completo equipo multidisciplinario, lo que me agrada es que recientemente también ya estamos colaborando con el equipo de nutrición, entonces ya empieza a haber un contexto más multidisciplinario, ya tenemos la atención médica, tenemos la atención de los fisioterapeutas, tenemos la atención de los nutriólogos, en mi caso de la especialidad de medicina del deporte, la especialidad de traumatología, entonces ya realmente somos un equipo que nos vamos consolidando, somos fuertes. Y pues los, yo los invito aquí a la, a la clínica deportiva para que nos visiten, vean cómo es nuestro abordaje, nuestra terapéutica y con gusto aquí los esperamos. Gracias. El registro de especies de aves en el estado de Zacatecas es una actividad muy importante que permite conservar y proteger el medio ambiente zacatecano. Y en temas de medio ambiente y del cuidado de las especies, tenemos aquí a una de las estudiantes de la Unidad Académica de Biología, quien está realizando una tesis para poder obtener su grado. Muy interesante porque ella está investigando y trabajando aves y cómo es el medio ambiente en donde se desarrollan y si el ser humano está afectando este desarrollo de las mismas. Y nos gustaría darte la bienvenida y que nos platicas acerca de tu investigación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto estar aquí con ustedes. Sí, pues la verdad estoy muy emocionada de trabajar en este proyecto. Creo que fue un proyecto que en realidad este, surge de una manera en la que uno se da cuenta de que las aves son el grupo de vertebrados terrestres más diverso que hay en el mundo y vemos que en realidad son muy pocos los, los estudios que hay eh, a nivel de nuestro estado. Uh -huh. eh, en realidad los estudios que se han tenido han sido de hace más de 40 años y han sido como tal inventarios en municipios diferentes. En este momento uh -huh. nosotros nos encontramos trabajando en el municipio de Susticacán y pues en este municipio nunca se han hecho estos registros, estos estudios de aves, no se conoce exactamente cuál es la diversidad uh -huh. de aves en este sitio entonces pues creo que es muy importante porque nosotros no podemos cuidar algo que no conocemos entonces eh, de verdad creo que el primero es conocer la diversidad de estas uh -huh. especies de aves y después ver si existe una relación, una correlación con los patrones estructurales de la vegetación pues vemos que con esto nos podemos dar cuenta si en áreas más perturbadas hay una pues sí, una disminución de las uh -huh. abundancias de estos individuos y platícanos qué tipo de aves son las que estás investigando, todas las aves que hay en el territorio o una especie en específico. Uh -huh. Sí, ahorita estamos haciendo eh, un inventario de todas las aves que hay ahí, de hecho hay bastante diversidad, hemos encontrado más de lo que esperábamos encontrar. Vamos, estamos yendo a campo eh, constantemente para monitorear la vegetación y para monitorear a, a las aves. Lo hacemos por medio de fotografías e identificación con guías de campo y pues en realidad hemos obtenido bastante eh, riqueza de estas especies y pues ahora con que hagamos el estudio de correlación pues vamos a ver qué nos arrojan uh -huh. los datos para conocer. Me gustaría que ahora nos platicaras... ¿Quién es tu asesor o asesora de tesis uh -huh. y cuál es el objetivo a donde quieren llegar con esta tesis? Muy bien. Sí, mi asesor de tesis es el doctor eh, Rogelio Rosas Valdés y pues eh, en realidad el objetivo de este trabajo es primero pues hacer un inventario que en realidad hay muy pocos estudios sobre las aves y no se ha hecho ningún estudio de correlación con la estructura de la vegetación en, en nuestro estado uh -huh. y bueno pues mucho menos en el, en el municipio como tal. Entonces yo pienso que esto también abre las puertas para que se empiece a conocer más la diversidad de Zacatecas, porque de hecho se considera a Zacatecas como uno de los estados menos diversos. Uh -huh. Tal vez algunos pueden pensar, pensar por el clima, pero muchas veces no es solo eso, sino que es por la poca cantidad de estudios que existen. Uh -huh. Hay muchas especies que no, que no están registradas, que no han sido documentadas y por lo tanto no se consideran en la, en la diversidad de Zacatecas. Entonces pues ahora vamos a ver si estos... Eh, patrones estructurales de la vegetación, ya que analizamos también un área con actividad agrícola y ganadera, uh -huh. este, qué impacto tienen sobre esta diversidad de aves en los microhábitats. Y como tú decías al inicio de la entrevista, no podemos cuidar algo que no conocemos. Exactamente, sí. Entonces es un punto muy importante, muy interesante y que tu investigación nos va a permitir a toda la sociedad en general poder conocer acerca de las especies, de las diferentes especies que hay en, en el estado de Zacatecas y en específico en este municipio. Sí, así es. Muchísimas gracias por tu presencia, por compartir con nosotros y te deseamos mucho éxito en tu proceso de investigación. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Daniela Fenice y Umir Cázares nos hablan de los casos de desapariciones de personas en la actualidad de nuestra sociedad.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 Y. en mi café? ¿Dónde está mi café? ¡Es lo único que les pido! ¡Un café! ¡Así no puedo trabajar! ¿Cómo quieren que trabaje tantos pares en mi café con piquete? ¡Soy la estrella del programa! ¡Es lo único que les pido! Estamos al aire. Muy buenos días. Tengan allá todos en casita. Bienvenidos a, a este programa con su afirrón favorito, el Diablo Hernández. Y bienvenidos a Hidrocalizándose. Quiero mandarle un saludito, un besito. Allá bien choradito a mi familia en Mazatlán. Señor, pero su familia vive aquí en Zacatecas. ¡Cállate, Yota! Ahora voy a tener que explicarlo. Bueno, familia, y hay casita yo soy de aguas calientes por eso hidrocali no ya saben. soy de aquí de vivo aquí en Zacatecas pero mi corazón mi alma mi vida pertenece a nuestro plan allá donde están esas mujeres están están tan chulas, que usted ya conoce. mujeres bellas de la vida, pero bueno, aquí a lo que les vine a hablar es cómo bailar bien, lo primero que usted necesita ahí en casita, botas, sin las botas no se hace nada, sombrero 100%, talla flow, su wow paquete, Siempre se necesita un paquete, si no, no sabe bailar. Y es todo lo que necesita, no necesita nada más. Si tiene todo eso, sabe bailar. Gracias. Continuando con el tema de la Defensoría Universitaria, los invitamos a conocer los derechos universitarios que ésta debe defender. ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos con el doctor Juan Manuel Rodríguez Valadez, el presidente de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Un gusto tenerlo de nuevo con nosotros, doctor. Muchas gracias. Con gusto estamos aquí. Bueno, pues estuvimos platicando en las emisiones pasadas sobre qué es esta Defensoría, para qué sirve, y bueno, han surgido varias preguntas sobre esto, y vamos a hablar un poquito más sobre la Universidad ya sea falta o no falta regulación y cuáles serían los derechos que va a defender esta defensoría? Bueno, en principio tendremos que defender, eh, hacer nuestros todos los tratados internacionales donde México ha sido parte en materia de derechos humanos. En segundo lugar, tendremos que retomar los principios que se derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y legislación secundaria, la ley eh, constitucional de nuestro Estado y... La particular de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que aquí sí hay que decir, nuestra universidad es muy opaca, no tiene mucha legislación, entonces vamos a tener problemas para defender a los universitarios por la falta de, de reglas claras y concretas para nuestra universidad. Creo que ahora con la reforma es indispensable que se hable de cuál es el procedimiento para sancionar concretamente una conducta universitaria o antiuniversitaria. Creo que hoy debe haber una reglamentación de, la, de cuáles son las responsabilidades de los funcionarios públicos universitarios, porque no es posible que pudieran hacer un mal uso de los recursos de la universidad. Eh, las causas eh, son muy sentidas entre la, en la población universitaria y ocurren a veces, ocurren primero a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a veces primero van con nosotros. Yo les quiero sugerir lo siguiente. Todos los universitarios les invitamos para que vayan primero con el director de su escuela. Segundo, si no les hacen caso o si no es resuelto el problema, que acudan con nosotros y posteriormente fuera de la universidad, que también tendrán derecho a que a través de un amparo, etc., pueda obligarse a la universidad a acatar las determinaciones normativas que hay en este país. Porque la universidad no es una isla. Muy bien. Bueno, ella nos estaba comentando su recomendación, pero ¿cuál sería la ventaja como universitario de acudir con ustedes en vez de otras instancias? ¿Qué no, ofrecen ustedes? En principio, bueno, primero ofrecemos una entrega eh, clara, desmedida, este, muy profesional para atender las causas de los universitarios. Este es el órgano que los universitarios crearon hace varias dos décadas, por lo menos, en que se utilice para resolver los conflictos que surgen entre los universitarios. Entonces, su gran ventaja es que aprovechemos lo que ya tenemos. Esto es el organismo de casa buscando resolver los problemas en casa. Así es. Pues bueno, agradecemos muchísimo la participación del doctor Juan Manuel eh, Rodríguez Valadez, que nos estuvo platicando. Él es el presidente de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y bueno, ¿dónde los, podría, los podrían encontrar? Los esperamos en el edificio del CASE, en el, el Campus UAS Siglo 21, o bien pueden llamarnos al teléfono 492-103-0598, donde personalmente les contestaremos. Ahí está, pues perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos su participación. Muy a la orden. Gracias. Conozcamos a continuación las actividades de la Sociedad de Alumnos de la Unidad Académica de Ciencias Químicas. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos por parte de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Química, en la UAS y por sus siglas, SAPIX y LINGUAS. Eh, nosotros no solo eh, hacemos por y para los estudiantes, sino que también nosotros. Eh, damos un reporte de lo que hacemos y nuestras actividades directamente al organismo que es el Instituto de y Mexicano de Ingenieros Químicos. Nosotros como actividades eh, las que normalmente tenemos son los viernes, ya sea unas conferencias, talleres o también cursos o hasta concursos eh, por parte de, de del alumnado para, para ellos y ya sea con temas de interés social o ya sea un poquito más eh, inclinados en lo que es la investigación, la ciencia, eh, ya depende de qué sea eh, la, el tema. Ahorita por lo pronto tenemos un proyecto un poquito más grande eh, en cuestión del reciclaje, eh, ya sea, ya sea de aluminio, de plásticos, eh, eh, con respecto, bueno, estamos coordinados con con la con de los de QGB y los maestros para poder hacer este proyecto un poco más grande a nivel del campus. Nosotros siempre lo hacemos, hacemos, ayudamos eh, de nuestro edificio, lo que es eh, el plástico, la lata, hasta el papel, y de ahí nosotros ese dinero lo recabamos para ya sea ahí, eh, acomodar las aulas, poner un lockers, pero en este caso que eh, lo queremos hacer a nivel campus, queremos hacerlo. Eh, queremos hacerlo ya a nivel más grande, entonces eh, buscamos que todo ese beneficio que es que mi monetaria sea para también el, el campus, ya sea adecuar áreas verdes o, o algún, algo que sea necesario ahí para, para los estudiantes en el campus. Ah, bueno, hola, yo soy Marlene. Este, yo ahorita soy vicepresidenta, la actual. Este, un proyecto creo que es el más ambicioso que tenemos ahorita por parte de la sociedad es el Proyecto Utopía, y bueno, básicamente consiste, el punto fuerte es que queremos hacer que el edificio 6 del campus eh, sea suministrado por paneles solares uh, y bueno, esto lo hemos estado trabajando desde la sociedad de hace dos años, me parece, y bueno, entre otras cosas también incluye lo que comentaba la Giovanna, de de las áreas verdes, y queremos como adecuar una zona para convivir este, afuera del edificio porque que hay mucho espacio que se podría aprovechar mejor. Y bueno, esto lo hemos estado trabajando en coordinación con la actual Dirección de Ciencias Químicas uh, y bueno, ellos nos han mostrado mucho ese apoyo eh, en cuanto a esto y bueno, pues esperamos que sí, sí se pueda continuar y sí se pueda pues, concluir este proyecto ya, porque pues, no, o sea, por lo mismo de la pandemia no hemos podido seguir ni hacer lo que hemos querido. Entonces, y pues, sí, esperamos que, que se lleve a cabo. Y pues tenemos algunos otros proyectos que no son tan grandes. Este, como bueno, ahorita queremos, buscamos mejorar la imagen del edificio por dentro, pues en pro de los estudiantes para que se sienta más ameno el ambiente allá adentro. Y pues no sé, pues, ya no sabemos si vayan surgiendo más proyectos a lo de, de este escorpión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Acuña. Actualmente soy coordinador de la Comisión de Sociales. Este, como parte de la Sociedad de Alumnos, nosotros también solemos organizar diferentes congresos y viajes. Los principales viajes son con el motivo de que los alumnos este, tengan una amplia idea de lo que puede ser el campo laboral dentro del Programa de Ingeniería Química, siendo pues, una de las más importantes este, el viaje a la, a la refinería en Sanavancá Antonio Mi Amor, así como a la planta nuclear de la Verde en Veracruz. También hacemos visitas locales este, a la fábrica de la cervecería Corona, que está en Casa de Zacatecas. También tenemos diferentes congresos este, que tienen cierto valor curricular y pues, principalmente nos sirven para crear relaciones de trabajo este, con personas y hacer también docentes y alumnos de otras unidades en el ámbito de la ingeniería química. También cabe recalcar que no solo nos enfocamos en los que ya hemos eh, platicado sino que también tenemos un, eh, un plan de mentorías tanto como también auxiliares de laboratorio, que eso también nos ayuda a los estudiantes a enfocarse si es que quieren irse a algo como laboratorista o, o irse inclinando y, y, y, y empezar pues, a trabajar con respecto a, a lo, lo clínico también si quieren ser docente para ser de mentor. Este, estas mentorías no solo se ofrecen en ingeniería química, sino que estamos afiliados al CASE y, y estos también se los ofrecen tanto como prepas, a otras ingenierías o hasta eh, aunque generan el de la salud. Esta este convocatoria se abre a nivel ya UAS uh -huh. y es algo también esencial que formamos parte en la sociedad de alumnos. También para agradecer a administrativos eh, de ciencias químicas, también como algunos eh, maestros de ciencias de la salud, nos han estado apoyando mucho en eh, cada uno de nuestros pasos y pues esperamos seguir contando con, el, con su apoyo, eh, tanto como docentes y, y administrativos, ya que son parte esencial de, de todo esto. Gracias.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 Buen día, soy Perla María Trefortis, Coordinadora de Planeación en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Aquí en esta coordinación, pues realizamos diversas actividades que como su nombre lo dice, pues tienen que ver con planear las cuestiones tanto académicas, pero también administrativas de nuestra universidad. Por comentarles algunos ejemplos, pues bueno, está la parte del calendario escolar, que para este ciclo 2022-2023 pues ya está aprobado por el Consejo Universitario. Las actividades administrativas iniciarían el 8 de agosto y las clases como tal el 15 del mismo mes. También pues bueno, eh, nos encargamos de la parte del informe anual que tiene que realizar eh, nuestro señor rector estamos pues ya casi por solicitar ese informe tanto a las unidades académicas, a las coordinaciones y obviamente pues a todos los funcionarios de la administración central para dar cuenta de las actividades que se han realizado a lo largo del septiembre del 2021 a agosto del 2022. También pues nos corresponde elaborar el plan de desarrollo institucional, el cual pues es un instrumento que se elabora cada que inicia la administración y que obviamente sirve como un documento rector de todas las actividades, ya que ahí se encuentran plasmados los objetivos, la misión, la visión que se tiene para esta administración y pues obviamente a partir de este documento es que se van planeando todas las actividades que se tienen que realizar para la constitución de esos objetivos. También a la mano de este documento pues se elabora el presupuesto institucional, eh, aquí se coordina el trabajo con los compañeros de, de finanzas, con el comité de adquisiciones, obviamente con el consejo operativo de planeación para entregar una propuesta o un, un preproyecto de presupuesto, el cual pues obviamente es el que se entrega a la federación con miras pues a, a tener un presupuesto basado en resultados, es decir, que eh, demos cuenta en qué queremos gastar o ejercer ese presupuesto, ese subsidio que nos llega y pues obviamente eh, con actividades o con resultados muy concretos que permitan a la sociedad ver que se está ejerciendo de una manera transparente y en lo que realmente necesita nuestra universidad y la sociedad en, en general. Entre otras actividades, pues bueno, también coordinamos lo que es el OA o el Programa Operativo Anual, tanto de las unidades académicas como de la Administración Central. Este es un documento en el que cada una de las coordinaciones o de las unidades académicas plasman las actividades que tienen proyectadas realizar durante un año. También en esta ocasión estamos a punto de iniciar con esos trabajos. Yo creo que antes de salir de vacaciones está proyectado citar a reunión para hacer la capacitación actualmente y por primera vez pues lo vamos a hacer a través de un sistema que pues gracias a los compañeros de la coordinación de, de información institucional pues bueno se logró desarrollar y que ya estamos en los últimos detalles para poderlo implementar y que de esta manera pues bueno en el momento que se desee consultar ese POA 2023 que en este caso sería el que se va a trabajar pues cualquiera lo puede hacer a través de, de este sistema. Eh, también, pues bueno, ahorita, como lo comentaba, pues estamos con la implementación de todo lo que es el sistema de calidad en los procesos administrativos a través de la norma ISO 21001. También aquí, pues bueno, nos toca coordinar o estamos en coordinación constante con eh, la coordinación de gestión de la calidad, donde se lleva un seguimiento y obviamente un apoyo a todos los, aquellos programas educativos que se van a evaluar o que les toca la evaluación nuevamente para una reacreditación o acreditación por parte de organismos externos, principalmente CIES pues, y COPAES, o algunos que aspiran también que obviamente pues, cubren los requisitos para una acreditación a nivel internacional. Veamos a continuación... Una nueva producción bibliográfica de nuestra universidad. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta, ahora presentando una nueva producción editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas, eh, de la doctora Emilia Reséndez. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, el libro se titula Memorias de Papel, Prensa y Sociedad Zacatecana a dos Siglos de Distancia, periodos 1825 y 1931. Doctora, ¿le puede comentar a nuestra querida audiencia los pormenores de su obra? Claro que sí. Buenos días a todas y a todos, a todo el público que nos escucha. Este libro es el resultado de varios proyectos de investigación, cuyas fuentes son principales, son los periódicos, que se encuentran en la hemeroteca del estado de Zacatecas. Los periódicos guardan valiosa información que datan desde 1824 hasta la actualidad. Y es el, el libro se titula Dos Siglos de Sociedad Zacatecana, porque estamos mirando desde el 2025, que todavía no, no llegamos, estamos mirando desde el 2025 hacia 1825 que se cumplen dos siglos en que se eh, empezó a empezaron a circular los periódicos en las ciudades zacatecas el libro se divide en cuatro capítulos en un primer capítulo abordé eh, la historiografía de la prensa desde 1825 hasta 1930 ¿por qué hasta 1930? bueno pues porque hasta ahí alcancé a revisar los periódicos hasta ahí alcancé a tener información ya que llegó la pandemia y la hemeroteca se cerró. Entonces en el verano de este, 2020 me dediqué a trabajar este libro y pues lo terminé pues, por abril de 2021 y ya se fue a la editorial. Bueno, pues entonces en este primer capítulo se aborda la historiografía de la prensa considerando a quienes ya la han trabajado y considerando las características de los periódicos, cómo fueron cambiando, cómo mejoraron, cómo incorporaron la fotografía. En el capítulo segundo es la relación de las mujeres con las letras. Inicio con un panorama general de cómo las mujeres fueron acercándose a las letras y recupero la presencia de las mujeres en los periódicos a partir de 1850, me estoy refiriendo a las grandes ciudades de México, la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Guadalajara y cómo las mujeres empezaron a publicar sus propias revistas y periódicos con la idea de llegar a otras mujeres y educarlas a través de la prensa, ya que los periódicos eran más económicos que los libros y además la lectura en colectivo era pues muy importante. Y luego hay un tercer capítulo que lo destino a la participación de las Zacatecanas en la prensa, lo cual pues, este, no fue a unísono como fue en las grandes ciudades. Aquí en el caso de las Zacatecanas pues, tardaron mucho en eh, tener presencia en la prensa. En el siglo XIX hay una antología que se elaboró para que las Zacatecanas participaran en la Exposición de Chicago, y a ella convocó la esposa del gobernador Jesús Arechiga. Así que el capítulo 3 está dedicado a ellas, y el capítulo 4 está dedicado a la, historia, a la prensa pedagógica, los periódicos escolares, cuál era su contenido, sus objetivos, y también cómo participaron las mujeres, porque una de mis líneas de investigación es la historia de las mujeres en Zacatecas. Así que eh, este es el contenido general del libro. Espero que les interese, que se acerquen a él. Está escrito con un lenguaje sencillo para todo público. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues ahí lo tienen, amigos. Si están interesados en este libro, que de verdad se lo recomiendo, por el momento pueden conseguirlo poniéndose en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Programa Editorial Was. Eh, un mensajito ahí por Messenger y podemos este, hacerles llegar un ejemplar. Hasta la vista. Gracias. gracias. Hasta luego. La antropóloga Adriana Macías nos cuenta sobre la interesante historia de los mesones. Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente investigador de la Unidad Académica de Antropología y hoy les voy a hablar de algo muy común, bueno, de no tan común en el sentido como el término. Pero seguramente todos hemos hecho un viaje y cuando hacemos un viaje, pues bueno, tenemos que planear dónde quedarnos, un hospedaje, ¿no? Regularmente ahora, pues bueno, ya usamos hoteles, este, bueno, usamos casas o, o llegamos con un amigo, pero antes la gente viajaba todo el tiempo para comerciar productos, básicamente de los que cultivaba o hacía en sus casas y luego movía a otra ciudad. Y estos lugares a los que llegaban, pues bueno, son ahora conocidos como mesones, pero a veces tenemos la referencia como mesones, donde lu lugares donde venden o se concentran ciertas mercancías. Estos mesones, pues bueno, en la época este, colonial que era en su máximo apogeo, básicamente eran lugares de llegada donde todos los comerciantes viajaban y traían sus carretas, traían todos sus productos y se hospedaban con todo y caballos en un determinado lugar. Estos lugares se asentaron o se estaban distribuidos en torno al Camino Real. El Camino Real básicamente es una reconstrucción de lo que antes fuera la ruta de la turquesa o la ruta del cobre que utilizaban los, las poblaciones prehispánicas y que se dice que también tenía una serie de asentamientos o lugares donde los viajantes se quedaban a pernoctar para luego seguir comerciando. Pero en la época colonial, pues bueno, estos mesones básicamente eran lugares que se concedían a ciertas personas para que ganaran un, un poco extra y para que controlaran qué productos circulaban entre las diferentes poblaciones de la Nueva España. Básicamente lo que más circulaba, pues bueno, eran alimentos, este, eran telas, eran, bueno, pigmentos eh, que consistían en pigmentos bueno, de grana cochinilla o, o lo que era este, el azul, bueno, básicamente eh, también se comerciaban joyas eh, incluso este, pues, también se viajaba para hacer algunos negocios y como viajaba mucha gente porque se, había asaltos en el camino, la gente pues eh, llegaba con estas grandes caravanas a querer quitarles todas las mercancías se dice que había poblaciones de indígenas que se asentaban próximos a los caminos y asaltaban estos Grandes, estas grandes caravanas Con el tiempo pues bueno fue eh, Mejorándose la seguridad Hubo varias este, estancias Pero aquí en Zacatecas por ejemplo Tenemos alrededor de 21 mesones registrados Algunos otros pasan desapercibidos Porque como era un negocio Que la corona tenía que avalar ...pues bueno, no estaban registrados en, la, en, en los documentos... ...pero sí había mesones, digamos, en cierta forma clandestinos... ...que permitían que bueno, que ciertos viajantes se quedaran, se hospedaran... ...y ahí comieran, ahí vendieran también su mercancía... ...y después, bueno, siguieran movilizándose... ...de esta manera se hacían vínculos entre poblaciones... ...y los mercados se establecían próximos a los, a los mesones... ...de hecho es común ver que un mesón estaba cerca de lo que fuera una plaza y de estas plazas, pues bueno, cerca de las unidades administrativas que básicamente eran las iglesias o los palacios de gobierno y así pues el, la gente sabía que, que eran los productos más necesarios. Estos había otro tipo de estancias que eran las villas que básicamente se establecían fuera de la ciudad y que ahí no este bueno no se permitía estarse por mucho tiempo, solamente eran unidades de paso y se pagaba una cierta cantidad para poder estar solamente la noche y seguir el viaje. Estos mesones y podías estar varios días y pues básicamente establecer ventas a largo plazo. Espero que ahora que ustedes vayan a los mesones, pues disfruten de sus compras, pero también vean los espacios y vean cómo pudo haberse distribuido el lugar, qué tipo de vehículos usaban y qué tipo de mercancías. Pues bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Multiverso UAS. Sigan escribiendo sus comentarios a nuestra página de Facebook, y esperamos verlos en nuestra siguiente emisión. ¡Hasta pronto!